¿Eso de que los presidentes municipales son incondicionales de algún aspirante? Pues sería una ingenuidad del aspirante creer de esto. Lo mismo creyó el filósofo de Pijiaco, este, Javier López -Abarra. También lo pensaron todos los que creían que cuando hablaban de un presidente municipal ya lo traían en su morral a no, veces sin ingenuidad política hay que andar en eso muchos años para saber cuál es el comportamiento y la lógica de los agentes políticos que buscan posiciones legítimas en, en cada uno de los municipios ¿no? imagínate en Chinahuapa ¿no? si le van a enseñar algo a la juniera, cuando un aspirante apenas va y da sus primeros pasos nosotros ya dieron 25 dólares entonces, por pues decir un no, hombre, ¿eh? yo aprecio a la familia, Rivera históricamente, son amigos míos, la mayoría de ellos, y lo mismo te puedo decir de cada uno de los municipios. Hicieron lo mismo, y decían que ya tenían el control, verdad mi querida Yola, de Morena, con el brutal acarreo para este, elegir a los consejeros. Y no salió la esencia de nuestro movimiento. Entonces, la ignorancia está atrevida. una mala forma luego con relación a las encuestas yo le me...